Así está amaneciendo la paz en este... Ahora, la primera edición de Noticias de Yala está también en radio Gringo González te acompaña desde las 6 de la mañana hasta las 11.30 En Radio Bartolina Siza 99.4 FM